Las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen distintos tipos de efectos. Tienen un efecto económico, eh, tienen un efecto también social y un efecto ambiental. También está asociado a la, a la huella de carbono y por lo tanto ahí se puede eh, impulsar medidas en esa línea. Pero también impactan y pueden contribuir a la seguridad alimentaria de la población. Y en ese sentido, comentar que hay evidencia asociada a cómo la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos puede contribuir al cuidado del medio ambiente, pero a la vez también puede contribuir a generar mejores condiciones eh, de seguridad alimentaria para las personas que producen esos alimentos e incluso también para las personas que consumen esos alimentos. Por lo tanto, si nosotros eh, podemos avanzar en políticas inversiones y iniciativas asociadas a la reducción eh, de pérdidas y desperdicio de alimentos, nosotros podemos contribuir de esa manera a, por una parte, eh, reducir la huella de carbono y por otra parte, contribuir a la seguridad alimentaria. <risa>